El regidor y dirigente político del Partido Revolucionario Moderno PRM en esta ciudad de Marino Collado, aclara no está en sus planes el retornar a las filas del PRD como otros de sus compañeros. Esta aclaratoria luego de que recibiera una visita de cortesía de Guido Gómez Mazara este miércoles. No, no, mira, eh, mi relación con el doctor Guido Gómez Mazara es una relación prácticamente familiar. Yo fui compañero de trabajo en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, de la señora Carmen Mazara, que es la madre de Guido. y Yo vi a Guido crecer entre mis piernas. Y creo que esa es una reserva moral que tiene el pueblo dominicano. Y donde Guido esté, Guido es una especie de hijo mío. Porque me une un lazos afectivos con esa familia... Las declaraciones fueron dadas por el funcionario previo a participar en una sesión este viernes en la que, según sus declaraciones, se dio detalles de las actividades del próximo 16 de agosto. Una, una agenda un poco eh, de, de trabajo y, y pre, sabiendo que estamos en la puerta del 16 de agosto y entonces vamos a cumplir ese el compromiso de agotar los puntos que, que requiere el preparativo para el 16 de joan cordero ntn su noticiero regional